El día de hoy Isabela Pereira con todos ustedes Le damos un fuerte aplauso Bienvenida Isa Ya venida de la casa Podemos sí, decir? Porque por nosotros supuesto. ya la conocemos Pero queremos que sean cada vez más personas Los que conozcan esta hermosa labor Que lleva adelante Isabela Con tan solo 12 añitos Impecable Así está, como la ves Bienvenida Isa Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo un gusto Todo muy bien Muy bien Me ¿Faltaste al colegio para venir? No. no ¿Vas a, la, ¿Vas a la tarde? Voy a la tarde. Ah, está todo bien. pensado. Muy todo bien. Pensado. está todo pensado, está muy responsable. Claro. <risa> bueno, Isa, este, nosotros ya te conocemos, ya sabemos lo que haces, pero queremos que la gente sepa eh, ¿qué, qué es lo que estás llevando adelante, para qué pedís ayuda, de qué se tratan tus campañas. Bueno, mis campañas se tratan para ayudar a los merenderos uh -huh. y comedores de uh -huh. todo Mendoza. Eh, han hecho muchas campañas sí. y ahora se viene mi número 12 campaña. ¡Guau! Wow, sí, ¡Espectacular! Que va a ser el día 14 de mayo. Bien. bien. Que ya está Falta cerca. muy poquito. Sí. Este fin de... No, este fin de no. Este, no. Sábado. este, este sábado. sábado. Este sábado. Sí, 14. este sábado. Entonces estoy juntando alimento no precedero, Ajá. ropa, calzado, útiles, lana. Todo lo que tengan todo. para donar está bien merecido, bien recibido porque los comedores... La verdad que lo necesitan mucho Sin dudas, y ahora que se ve en el invierno viste Isa sí. Ya tienen que ir preparándose con abrigo Con frazaditas Sí. Uh -huh. Esta campaña es, eh, se Va a tener un nombre Que va a hacer que no falte el abrigo bien uh -huh. Esta campaña va a ser para Dos comedores en uh -huh. especial para ¿Cuáles niños. son? Es el comedor roperito Fanny uh -huh. Merendero roperito Fanny El meredo, el comedero las golondrinas Y el, el otro El otro merendero, los Peque de la Colina Bomba. Perfecto, estamos sí. viendo las imágenes. Este, Vos ya has trabajado con ellos, ya te conocen, es, han hecho esta otras campañas. Es campanas. la primera vez que me dan a conocer. Ah, muy ah, bien. Qué lindo. Perfecto. ¿Y cómo se te acercás? ¿Buscas a hablar con alguna autoridad del merendero? ¿Cómo llegás a ellos? Uh -huh. Eh, voy a la municipalidad, gracias ah, a Dios la municipalidad eh, quiero agradecerle también a Matías Estebanato, al intendente de Maipú, uh -huh. que la verdad que siempre voy, hola Mati, le mando un mensajito. Ah, él... tiene trato. Sí, Mati, es Mati, es Mati, es Mati. Es Mati. Con muy bien, muy bien, <risa> él me recibe con los brazos abiertos, Isa así que la verdad que le agradezco un montón por... Siempre estar conmigo y Ajá. ayudarme en todo lo que es estas locas ideas que tengo Claro, porque es difícil la gestión. Sí. Y vos solita, con, con 12 años, está buenísimo que, que el municipio también te pueda amparar en esto. Así que le agradezco un montonazo, Matías. Ajá. Así que mil, mil gracias por todo. Perfecto. Así que él me ha empezado a ayudar, él sí. me está ayudando Ajá. y ya hemos quedado con que ellos me den unas par de cositas. Ajá. Así Bien. que la verdad que le agradezco. Buenísimo, contabas Isa que es la campaña número 12 que haces, sí. cómo te ha ido las anteriores y si, si son 12 campañas y si ella tiene 12 años, año los cálculos no me sientan. <risas> ¿A qué edad arrancaste con esto Isa? ¿Cuándo se te ocurrió? Arranqué eh, en el 2019 con esto. Ajá, bien. Y de ahí he empezado con las campañas Y de ahí hemos llegado hasta el día de hoy con las dos Perfecto, y seguís trabajando esa. con las chicas de Urdimbre Porque, claro, sí. Isa nos ha visitado también en el sí. marco claro. de, de esas entrevistas Que son las chicas que tejen Y mira no casualmente, Ay, ella me ha traído una vinchita Hecha con sus propias manos Mirá qué precioso lo que hace Divina. Isabela, con la edad que tiene mira el regalito que me trajo Preciosa está Hermoso ¿Seguís con las chicas de Urdimbre? Sí, sigo sí, con las chicas de Urdimbre. Perfecto. A full, entonces con muchos proyectos solidarios. Sí, tengo muchos proyectos solidarios, muchas tareas muchas cosas. Así que... Pero te gusta, lo disfrutamos claro. mucho, eso se nota y se transmite. Y es muy lindo que alguien con 12 años tenga esa vocación de servicio, de ayuda. Tal cual, ¿No Algo Qué que es para replicar. ¿Cómo, yo me, yo ¿Cómo decidiste me... arrancar con esto? ¿Qué te, ¿Cómo te picó el bichito de la solidaridad? Eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia sí. eh, Me agarró como ataques de pánico mm. Y bueno, un día fui a mi cardiólogo y me dijo Isa Porque ella me conoce de B, de los 30 Ajá. días Y me mm. dice, Isa, busca algo que te motive Y como había aprendido a tejer muy poquitito Ajá. Digo, voy a seguir con esto Bien. Y empecé a tejer así y empecé a hacer Empecé con las chicas de urdiembre Ajá y ahí fue donde empezó todo, ellas son lo más divino que puede haber en, en, uh -huh. en un grupo. Y empezamos a hacer mantitas, cuellitos, eh, habíamos empezado con las mantitas para el, uh -huh. no se comió Noti. Uh -huh. Y bueno, yo hice tres mantitas que llegaron a la parte de oncología de Noti uh -huh. y bueno, llegó una nena bellísima y la verdad que me puse bastante feliz cuando claro. recibió mi mantita, es como... Un caricio al alma y, eh, claro. y ahí fue donde todo empezó Y hoy encontrás tu motivación En la solidaridad En ayudar al otro, en ver a esos niños felices Recibiendo sus donaciones La verdad que es precioso es el, hermoso, el es mensaje motiva. que Yo le quiero retribuir a las personas Cuando a mí me operaron uh -huh. eh, Recibí mucha transfusión de sangre Ajá, entonces, Te operaron del corazón, Isa sí. uh -huh. Entonces yo le quiero retribuir A las personas uh -huh. que me ayudaron a mí a yo Ayudar a los uh -huh. demás claro En un momento cuando vos necesitaste uh -huh. ayuda Viste esa mano solidarias y bueno, yo ahora voy a devolver todo esto que, sí. que, que tanta gente te dio, es precioso. Y le quería hacer un pedido a mm. dos personas muy especiales, sí, ¿sí? que sí. sé que son muy solidarias, a, Daniel, a Pamela David sí. y a da, Daniel, da, el, Daniel Vila. Vila. Da, sí. Daniel Vila. Que yo sé que son muy solidarios. Claro, sí. bueno, la Fundación Grupo América, claro, Grupo América, por supuesto. Entonces le quería pedir si me podían ayudar con mis campañas. Uh -huh. sí, por supuesto. seguramente. Mira, Fundación familiares. Grupo América siempre sí. está dando una mano a todas las campañas que, que, que aparecen en, en la provincia. Así que, sin dudas, bueno, vamos a hacer el contacto sí, sí, con la para, que, para que puedan colaborar juntos, por supuesto. Seguro. Y gracias. Isa, no, mira, placer. nosotros hemos puesto un número en pantalla, si el que termina en 92, ¿es correcto? Sí. Para que se puedan contactar con vos, cualquiera que te quiera acercar una donación, te mando un mensajito y ustedes sí. coordinan, ¿no? Sí. Perfecto. Así, es. Así ¿Qué has traído ahí? Tenés unas imágenes porque sí. quiero mostrarlas. Mira, Ah, nos has traído? Las fotitos que veíamos La, ahí Las cantando. fotitos de cada merendero que está representando sí. Isa en este caso, con sí, quienes sí, sí. va a colaborar. Mira, roperito Fanny es uno de los que sí. va a recibir las donaciones. ¿Me querés pasar ahí el bien. otro? Así los vamos mostrando, Isa. Bueno, el comedor, las golondrinas que mostrábamos recién, qué bonito que traigas todo el material así, me encanta, habla de, de su responsabilidad, de su compromiso, mira, para que te cuenta de a dónde va a ir la ayuda. Estos son los niños con los que va a estar colaborando Isa, Merendero Los Peques, preciosos. Bueno, ¿con qué pueden colaborar ya para cerrar Isa con ¿Qué te pueden acercar? ¿Qué tipo de donaciones? Alimento no perecedero, Bien. ropa, calzado para niños y, y adultos. Uh -huh para abuelos también, Bien. Ah, con todo lo que una ellos una tengan teleno, para donar, teleno. Es todo bien eh, recibido. Abrigo, Excelente. mantas, sí. todo, sobre uh -huh. todo ahora que se viene el frío. Por monumental. supuesto. Fundamental. Qué lindo. Bueno, el aplauso. Vamos, Para esa. Isa nunca deja de sorprendernos con la madurez que tiene. Impresionante el este, lenguaje que tiene todo. Sin duda. Sí, sí. Y, y quería mandar saluditos porque si no, por ah, favor, bueno, envíe los saludos pertinentes. Bueno, le quería mandar un saludo a abuelas, paternas y maternas. Claro, A los abusas. directivos de mi escuela, Juan Cornelio Mayano. Uh -huh. A nuestra querida Viviana, nuestra portera privada, es eh, lo todo la Vivi, uh -huh. a, a Mariana, a Maggie, a Simena y a Victoria, uh -huh. a mis maestras, Laura y señorita Laura y señor Karina, uh -huh. a todos mis compañeros, especialmente a mi mejor amiga Candela, Julieta, Gianina, el Guada, le encargaron los saludos, mi primo y el mejor amigo el Tiago. Muy bien, ahí, va, ahí va, está. Mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. Muy bien. lo dados los saludos. Gracias, Isa. Gracias, gracias. gracias, gracias. Por, por seguir aportando.